Las experiencias vividas en los constantes viajes de Máximo Gorky influirían más tarde en su escritura, que destacó en varias especialidades como la novela, el teatro o el ensayo. Fue en la novela donde Gorky alcanzó mayor notoriedad, especialmente con obras como Los bajos fondos y La madre. Hoy leemos el cuento... La sentencia de este autor, que espero sea de tu agrado. Y ya damos comienzo. La sentencia por Máximo Corqui El día en que ocurrió esto soplaba el siroco, viento húmedo del África, mal viento. Irrita los nervios y pone de mal humor. Por ello, dos cocheros riñeron. El altercado surgió sin que nadie se apercibiese. No era posible saber quién había sido el primero en provocarlo, pues la gente solo vio que uno de ellos se abalanzaba hacia el pecho del otro, tratando de agarrarle por la garganta, y este, Encogiendo la cabeza entre los hombros, escondía su grueso cuello rojo y adelantaba los puños negros y fuertes. Al instante los separaron e inquirieron, ¿qué pasa? Cárdeno, de coraje, Luis gritó, —¡Que ese toro repita delante de todos lo que he dicho de mi mujer! Sirota intentó marcharse. Escondió los ojillos entre los pliegues de una mueca despectiva y meneando la redonda cabeza negra, se negó a repetir lo dicho. Y entonces Meta manifestó con voz alta. «Dice que conoce la dulzura escondida de mi mujer». «Atiza», exclamó la gente. «Eso no es ninguna broma. El asunto requiere cierta atención. Cálmate, Luis». «Tú aquí eres forastero mientras que tu mujer es del lugar. Todos la conocemos desde niña y, si te ha faltado, su culpa recae sobre todos nosotros. Seremos justicieros». Se acercaron a Sirota. «¿Tú has dicho esto?» «Sí, lo he dicho», reconoció. «¿Y es verdad?» «¿Quién me ha cogido alguna vez en una mentira?» Sirota es un hombre decente y buen padre de familia. El asunto tomaba mal Caris. La gente quedó turbada y pensativa y Luis se fue a casa y le dijo a Concha. —Me marcho. No quiero saber nada de ti hasta que no me demuestres que las palabras de ese miserable son una calumnia. Ella, claro está, se echó a llorar. Pero como las lágrimas no prueban la inculpabilidad, Luis la apartó de un empujón y la mujer se quedó sola, con un niño pequeño en los brazos, sin dinero y sin pan. Las mujeres participaron en el asunto. La primera en hacerlo fue Catalina, una verdulera astuta como una zorra que parece como un viejo saco repleto de carne y huesos muy arrugado en algunas partes. «Señor», dijo, «ya habéis oído que el asunto atañe al honor de todos nosotros. Esto no es una barrabasada cualquiera de una noche de luna. Está en juego la suerte de dos madres, ¿no es verdad? Yo me llevo a Concha a mi casa. Vivirá conmigo hasta que descubramos la verdad». Y así lo hicieron. Más tarde... Catalina y Lucía, esa bruja seca y gritona cuyas voces se oyen a tres leguas a la redonda, la emprendieron con el pobre Giuseppe. Le llamaron y se pusieron a sacarle a tirones lo que llevaba dentro, como el que arranca tiras de un trapo viejo. —Anda, buenazo, cuéntanos. ¿Te acostaste con concha muchas veces? El gordo Giuseppe. —Infló los carrillos, permaneció pensativo unos instantes y repuso una vez. —Eso lo podía haber dicho sin pararse tanto a pensar —insinuó Lucía, como para su coleto, pero en voz alta. —¿Y cuándo fue? ¿Por la tarde, por la noche, por la mañana? —le preguntó Catalina en torno de juez. —Josep, sin pensarlo, eligió la tarde. —¿No había oscurecido? «No», contestó. «Bien, por consiguiente, ¿viste su cuerpo?» «Claro que lo vi. Pues entonces dinos cómo es». En aquel momento él se dio cuenta a dónde iban los tiros. Al comprenderlo, abrió el pico como un gorrión atragantado con un grano de cebada y barboto, lleno de un coraje que se inyectaba en la sangre hasta ponerse las moradas. «¿Qué puedo yo decir?» —Yo no la reconocí como un doctor. —¿Tú te comes la fruta sin deleitarte antes de contemplarla? —inquirió Lucía. —Bueno, pero seguramente observarías una particularidad de concha. Añade a continuación guiñándole un ojo a la muy víbora. Todo ocurrió con tanta rapidez que la verdad no observé nada. —Por consiguiente tú no la poseíste —dijo Catalina— que... A pesar de que es buena, sabe mostrarse severa cuando es menester. En resumidas cuentas, le enredaron de tal modo en sus propias contradicciones que el galán acabó por acachar la tonta cabezota y reconocer. No ocurrió nada. Lo dije porque estaba enrabiado. Las viejas no se asombraron. Nos lo figurábamos, replicaron, y después de dejarle en libertad, entregaron el asunto al tribunal de los hombres. Dos días más tarde se reunió nuestra sociedad obrera. Sirota, compareció de los trabajadores acusados de haber calumniado a la mujer, y el viejo, el herrero, habló con mucha sensatez. Ciudadanos, camaradas, buena gente... Nosotros exigimos que se nos haga justicia y debemos ser justos unos con otros. Que todo el mundo sepa que comprendemos el alto valor de lo que necesitamos y que la justicia no es para nosotros una palabra hueca, como lo es para nuestros patronos. Aquí tenéis a un hombre que ha calumniado a una mujer, ofendido a un camarada, deshecho un hogar y llevado la aflicción a otro obligando a su mujer a sufrir el tormento de los celos y de la vergüenza debemos proceder con él severamente ¿qué proponéis vosotros 67 voces dijeron unánimes que se le eche del pueblo pero quise se consideraron que el castigo era demasiado duro y se entabló una discusión gritaban con furia se trataba de la suerte de un hombre y no de él solo, pues estaba casado, tiene tres hijos. ¿Y qué culpa tenían la mujer y los chicos? Es dueño de una casa, de un viñedo, de un par de caballos, de cuatro borricos para los extranjeros. Y todo eso conseguido con su sudor a costa de mucho trabajo». El pobre Joseph estaba sentado en un rincón, solo, sombrío, como un diablo, entre unos niños, encorvado con la cabeza gacha y estrujaba el sombrero entre las manos. Ya le había arrancado la cinta y un poco del ala. Sus dedos danzaban como los de un violinista. Y cuando le preguntaron si tenía algo que alegar, enderezó el cuerpo con esfuerzo, se puso en pie y dijo «Pido clemencia». Nadie está limpio de pecado. Echarme de la tierra donde he vivido más de treinta años y donde trabajaron mis abuelos no sería justo. Las mujeres también estaban en contra de la expulsión, por último. Propuso lo siguiente. Yo creo, amigos, que estará bien castigarlo si le obligamos a mantener a la mujer y al hijo de Luis, que pague la mitad de lo que ganaba Luis. Continuamos discutiendo largo rato aún, pero en definitiva quedamos en aquello. Sirota estaba muy contento de haber escapado del trance con tan poco daño, y todos nos sentíamos también satisfechos. El asunto se había resuelto sin juzgados ni puñaladas dentro de nuestro propio medio. A nosotros... No nos gusta que los periódicos traten de nuestros asuntos con un lenguaje en el que las palabras comprensibles son tan escasas como los dientes en la boca de un viejo o de los jueces, gente que nos es ajena y que entiende muy poco de la vida. —Hablen de nosotros en un tono de superioridad, como si fuésemos unos salvajes y ellos unos angelitos de Dios que no conocen el gusto del vino ni del pescado, ni han tocado jamás a ninguna mujer. Nosotros somos gente sencilla y examinamos la vida sencillamente. Así lo acordamos. Sirota mantendría a la mujer y al niño de Luis, pero la cosa no quedó ahí. Cuando Luis se enteró de las palabras de Sirota eran mentira y su señora inocente, y conoció nuestra sentencia, le escribió conciso llamándola. «Ven conmigo y volveremos a vivir bien. No tomes ni un céntimo de ese hombre. Y si has recibido ya dinero de él, tíraselo a la cara. Yo tampoco soy culpable ante ti. ¿Acaso podía yo suponer que un hombre iba a mentir en un asunto como el amor?» Y a Sirota le escribió otra carta. Tengo tres hermanos, y los cuatro hemos jurado que te degollaremos como a un carnero si sales algún día de la isla y asomas por las tierras de Sorrento, torre o donde sea. En cuanto nos enteremos, te degollaremos. Recuérdanlo bien. Esto es tan cierto como que la gente de tu pueblo es buena y honrada. Mi señora no necesita la ayuda tuya. «Hasta mi cerdo se negaría a comer tu pan. Vive sin salir de la isla hasta que yo te diga». Dicen que Sirota llevó la carta a nuestro juez y le preguntó si se podía procesar a Luis por haberle amenazado y que el juez le contestó. «Se podría, claro está, pero entonces sus hermanos le degollarían a usted seguramente, vendrían aquí y le matarían a puñaladas». Le aconsejo que espere. Será mejor. La ira no es como el amor. Pasa pronto. Es muy posible que dijera eso porque nuestro juez es un hombre muy bondadoso e inteligente y escribe buenos versos, pero yo no creo que Sirota fuese a verle y le enseñase la carta. No. Sirota, a pesar de todo, es un muchacho decente y no cometería una torpeza más pues se habían reído de él. Nosotros somos gente sencilla, obrera. Señor, tenemos nuestra vida, nuestros conceptos y opiniones, y también el derecho a construir la vida como queramos y de la mejor manera para nosotros. ¿Socialistas? Oh, amigo mío, a mi entender el obrero nace ya socialista, y aunque no leemos libros conocemos la verdad por el olor. Y la verdad huele intensamente y siempre a lo mismo, a sudor del trabajo».